Tenemos pautada con Miguel Medina, Miguel Medina es el director general del recinto UAS San Francisco, aquí en San Francisco de Macorís. Con el maestro Medina vamos a hablar acerca de la docencia en la UAS en medio de la pandemia, el hecho de que todavía estamos en docencia eh, no presencial, aunque hay una variante ¿no? con relación a, a, a, a los laboratorios, a las prácticas y ver qué se dice que puede pasar en el 2022 para el primer semestre del 2022 con relación a la docencia. Y también vamos a tratar el tema de un paro que ha sido anunciado por los empleados de la universidad, el personal administrativo, que había sido suspendido en un momento por un acuerdo que se llegó, que ellos alegan no se cumplió y hoy están eh, volviendo de nuevo a la paralización. Buenos días, mi buenos querido días. hermano y amigo, eh, jefe y profesor. <risa> no, no, no. Te debo demasiado categoría, tú y yo. Buenos días. Sí. <risa> buenos días a la prima. Buenos días, Carolina maestro. Medina, claro. Carolina Medina, claro. <risa> me, me voy a pegar. Sí, sí, hay me que, voy que pegar. <risa> pegar. Como primo, para estar pegado aquí. Muy o sea, bien. Muy buenos días. Bienvenido, ah. maestro. Hemos eh, recibido la información. De hecho, hubo un tiempo que estuvo acá uno de los muchachos hablando de este paro, el presidente de, de la ASODEMU, sí, hablando sobre algunas situaciones que se han estado presentando en el centro y, y por estas manifestaciones de lucha que tenemos al traste con un para, paralización de labores en medio del proceso pandémico que vivimos y clases virtuales. ¿Cuál es la realidad del tema teniendo en cuenta que ya usted conoce las demandas de ASODEMU? Dice un amigo mío, no hablemos de cosas tristes. Pero la tenemos y hay que porque, hablarla. Eh, porque en la UAS Recinto San Francisco de Macorís eh, ha sucedido una revolución positiva y eso lo percibe y lo valora la sociedad y lo está asumiendo el Estado. Fíjense que nos hemos convertido como en el centro ...de operación del propio Estado Dominicano, Ministerio de Salud, Interior y Policía, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, o se están sucediendo demasiadas cosas positivas. Pero hay una ley del 90-10, que hay un 90% que usted controla, pero hay un 10% que no se puede controlar... Bueno, yo estaba llegando ahora aquí frente a Telenor y me encontré con un desvío en esa vía. Ya, sí, sí. Y tuve que dar la vuelta. Sí. por las... Eso yo no lo pude, no lo pude, con... no lo pude controlar. Entonces, debo contarles, porque la sociedad tiene que conocer que todavía se cometen desmanes en el interior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la UAS Recinto San Francisco, que independientemente de lo mucho que se ha avanzado para lograr la paz, la armonía, la tranquilidad y devolver el sosiego a San Francisco de Macorís y a la región, todavía existen amenazas. Nosotros, desde que llegamos a la dirección de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, comprometido con el bienestar de sus servidores administrativos. En este mismo programa, y ustedes tienen que recordarlo, eh, Carolina, yo dije que era una injusticia tener trabajadores hecha a día, ocasionales, que no tenían seguridad social, que la universidad no se podía dar el lujo de eso. Y traigo eso a colación porque es el punto de partida del conflicto que tenemos hoy. Resulta que nuestra señora rectora magnífica, en un acto de generosidad y de justicia, decidió pasar a los servidores ocasionales que cobraban entre 6 y 7 mil pesos mensuales y no disponían de la seguridad social Decidió pasarlo a contratados, que ya si el salario era de 7 mil, pasaba para un seguridad, para una conserje, pasaba de 7 a 17 o 18 mil pesos mensuales. Y al mismo tiempo se le garantizaba su seguridad social. Pero la rectora logró más. Para usted pasar de contratado a la carrera administrativa, aunque el reglamento establece un plazo de seis meses, que hay que hacer una evaluación. Ahí teníamos trabajadores contratados con tres y cuatro años que no lo pasaban a carrera. Hoy en día prácticamente todos los servidores de ese recinto y de la UAS, desde que cumplen seis o siete meses, son pasados a la carrera administrativa pero eso ha sido gestionado por la señora rectora, y yo debo decir, sin ánimo de vanagloriarme, que llegó el discurso de Miguel Medina, del sindicalista, como dicen algunos. Sí, sí. Pero no es sindicalista, es un constitucionalista, que no es que conoce la constitución, sino que lucha por su aplicación. Y conocemos de los derechos que tienen los trabajadores, y que no puede haber un trato desigual. Cuando se realizan igual, iguales funciones, el salario tiene que ser el mismo. Al producirse ese hecho, doctor Amado José Rosa y Carolina, se produjo una distorsión entre el puesto y la función. Entonces, tenemos cajeras... Tenemos cajeras, porque son dos, y un cajero, son 35 servidores que hay en esa situación, que desempeñan funciones hace más de un año, dos años, y se le está pagando como conserje, siendo cajera. El director general y la gestión actual, los funcionarios que encabezamos esta gestión, nos empoderamos de eso. Tenemos más de un año gestionando eso frente a las máximas autoridades de la universidad. Sometimos una solicitud de que se hiciera un levantamiento para que fuera la Dirección General de Recursos Humanos, que hiciera levantamiento in situ en el lugar, o sea, llegar aquí, Amado está como locutor, locutor porque no lo encontró de conserje, sino frente a un micrófono. La rectora ordenó ese levantamiento. Recursos Humanos Administrativos presentó el informe. Eso implica ligeros movimientos salariales. El último ajuste que yo hice con la Dirección de Recursos Humanos Generales implicaba como 200 mil pesos al mes. Hace una semana, yo me he reunido varias veces con la rectora, porque considero que es justa la demanda, además de legal, porque hay igual trabajo, igual salario. Y si usted no le paga igual salario, e igual trabajo, entonces está violando un derecho fundamental porque está discriminando claro. el derecho a la igualdad. Y de eso yo tengo conciencia militante, por lo que ha sido mi trayectoria de vida. Entonces, la última semana que voy donde la rectora dejé eso prácticamente resuelto, para que se ejecutara en este mes y pudieran cobrar su diferencia salarial en el mes de octubre. Ahí se presentó una situación en la universidad de, de crisis financiera, porque la universidad aumentó un 10% a sus servidores docentes y administrativos a, a cargo de que el ministro doctor Franklin García Fermín, hermano de nosotros, sí. iba a garantizar, compensar a la universidad con ese monto del aumento del 10% y todavía el presidente no ha ejecutado eso en el presupuesto complementario. Yeah. Entonces, yo me comprometí frente a ellos porque la rectora y recursos humanos se comprometió frente a mí, tiene el levantamiento, yo sé que eso es inminente que se va a aplicar, pero el problema no está entre los 35 servidores que se le va a aplicar. Porque esos servidores lo encontré yo fuera de la nómina y, y lo reincorporamos, lo pasamos de ocasionales a contratados, de contratados a carrera y confían en mí. Perdón, ay, es ay. que faltan nueve meses para las elecciones en la UAS. Y entonces... Maestro, perdón, perdón, ahí, en ese punto. Porque nosotros tuvimos aquí al presidente de ASODEMU y él no destacaba nada de esto, o sea, no nos brindó esa información, solo el aspecto de las demandas. Es bueno ser equilibrado y decir, esto se hizo, pero necesitamos terminar el proceso. Por eso le estoy haciendo esa narrativa. Entonces, no. en ese sentido, eh, la preguntita sería, eh, ellos también decían que... Eh, su dirección, pues, no le brindaba ningún tipo de información. Que habían cosas en el aire, como que no había una comunicación y que por eso ellos llegaban a estas medidas. Uh -huh. Mira, tenemos un diálogo horizontal, yo abierto, que de tú, manera permanente. Yo, con yo quiero, No Miguel, entiendo. Se concluya punto. la idea cuando Carolina te interesa sí. un en el sentido de que faltan nueve meses para la elecciones. Uh -huh. Y uh -huh. quiénes motivan el paro. Ustedes saben quiénes motivan el paro. Un grupo de empleados que quiere desestabilizar la gestión. Pero ese grupo de empleados, que en su momento voy a dar los nombres y los apellidos, porque ahora soy gestión y encabezo la gestión, están en toda la pandemia cobrando compensaciones, oiga bien, en la universidad, y eso es bueno que lo sepa la sociedad, que ha vivido la calamidad de la pandemia y los trabajadores que perdieron sus trabajos, en la universidad se mantuvo el salario íntegro de los servidores administrativos y de los docentes ni hablar porque nos hemos mantenido cogiendo la pela de la docencia virtual. Pero los servidores administrativos prácticamente el año fuera, el 2020, fuera de la universidad, cobrando su salario, incluyendo el pago de horas extras porque la compensación es por tres horas adicionales. Porque los servidores de la universidad lograron como conquista que su jornada de trabajo es de seis horas y media en la República Dominicana. O sea, están por encima de Francia y de los Estados Unidos. Y por tres horas más reciben una compensación. Y el grupito que está llamando y agitando y tiene a los delegados del sindicato prácticamente como rehenes Presentando el escenario para ir, hay que paralizar inmediatamente a priori. 48 horas, 72 el lunes. ¿Sabe lo que eso está interrumpiendo? La gestión de la dirección general para que esos movimientos de personal se generaran antes del día 10 y pudieran cobrar el mes de octubre. Los que están motivando la paralización, no me refiero a los delegados, los delegados recibieron el apoyo de ellos en las elecciones pasadas de ASODEMU y le están pasando la factura. Esa es la realidad, amado. Esa es la realidad. Le están pasando la factura, creando escenario para la paralización. Primero fue indefinida, sí. ahora 48 horas y el lunes... Se inicia en 72. Yo estuve ayer en Santo Domingo y mi intención el lunes era ir el martes a donde la señora rectora a resolver eso de manera categórica. Y le dije al sindicato que mantenga un diálogo permanente con ellos, no cojan pleitos ajenos para ustedes. Déjenle el pleito al director del recinto que está enfrentado frente a las altas autoridades. Y, te, y ustedes saben que va a lograr eso. Y ¿saben lo que yo le dije a la directora de Recursos Humanos Generales cuando me dijo que no había recursos? Que los tres meses, octubre, noviembre y diciembre, lo tomara de los fondos del recinto y los repusieran con el presupuesto del próximo año. Y usted sabe lo que le propuse para cumplir mi palabra con el sindicato, que le dije que ese problema me habían asegurado las rectoras que estaba resuelto que tomara mi salario los tres meses finales de este año. Y el que me conoce a mí sabe que no me tiembla el pulso. Para yo cumplir con mi palabra, que tomen mi salario y le hagan esos ajustes de justicia y de ley a los trabajadores. Esa parte no la quería ni decir porque puede parecer petulante. Ahora, el que sabe que yo me he jugado la vida sin salario sabe que no me voy a pegar a salario para resolver un problema que le daña la imagen a la institución. mire no perturba la docencia. Sí. No. Provoca algunos daños a los estudiantes que van a buscar un folleto al economato Exacto. A los que quieren graduarse el 10 de diciembre. Exacto. Necesitan una certificación o alguna documentación. Pero después, previo. a los cientos, a los decenas de miles de estudiantes y miles de profesores seguimos desarrollando con normalidad claro. la docencia. Así es, así es. Entonces, no se pueden seguir creyendo que son el, el, el centro del universo, porque no perturban gran cosa y están relajando el método. Y me duele que se relaje el método de la huelga, porque yo sí he sabido utilizarlo <risa> con mucha efectividad. <risa> y creo que el pueblo dominicano debe tener eso, sí, y sí, los sí, trabajadores sí. como un recurso efectivo para lograr reivindicaciones. Esa es la verdad de lo que está sucediendo. Entonces, eh, usted brinda la información acá, maestro, de que está, si se quiere, en las manos ya la solución de esa cantidad de personas que están no cobrando por el por lo que están trabajando el salario, no están devangando el salario por la posición en la que están actualmente es que es inminente, es que la rectora ordenó el levantamiento, vinieron hicieron el levantamiento, le hicieron la propuesta es un asunto de un día más o un día menos ahora con huelga Oiga, con una paralización. Yo le dije, ayer yo fui a Santo Domingo, sí. pero yo me iba a presentar a la rectoría a decirle, mire, eh, hay que buscar este dinero para co eh, cumplir con esto porque hay un paro en el, en el recinto. La rectora me va a decir que sigan en paro right. y el lunes y de lunes a miércoles que sigan en paro. Si fuera por el paro es cuando Colón baja el dedo. <laughs> Es por la gestión de esta dirección general y de las autoridades del recinto y la sensibilidad que ha mostrado la, pro la propia rectora que reivindicó a los servidores administrat eh, administrativos de la manera que yo lo he enunciado en esta entrevista. Bueno. Miguel, entonces usted establece que la solución no es por un paro, sino es por un, un tema de, de gestión. O sea, la paralización no es... O sea, resolver el problema no es por la paralización en sí. En, en sentido general, ¿qué tiene usted para decirle a ellos sobre esta situación que está viviendo el recinto en, en, en la parte administrativa de labores? Mire, yo le he dicho, voy a ser más sincero ahora, amaguen pero no lleguen a dar. <risa> <risa> que yo que estoy librando el pleito, no tomen pleito ajeno, no se cojan pleito ajeno. Amaguen, pero no lleguen a dar, porque cada vez que paralizan, atropellan el proceso. Pero quiero agregarle algo más, porque ustedes tienen conocimiento de eso, porque circula por las redes sociales y en algunas páginas irresponsables, eh, digitales. Concomitantemente con esa paralización, la campaña brutal presentando a 430 docentes de la universidad como que son acosadores y violadores para lo que se han prestado algunos comunicadores de algunas páginas. No había visto esa información? Por suerte que no la había visto. No, no la vi. Una campaña brutal. Sucia. Porque un joven estudiante que le daba apoyo eh, tecnológico a algunos docentes, hay mucha gente análogos, que no se ha podido acoplar con, con, la, con la virtualidad, con docencia, virtualidad sí, la docencia virtual. Sí, sí, ese, ese joven presentó una documentación haciéndose pasar por profesor en, en, la, en un banco, no voy a mencionar nombre, y le facilitaron el préstamo con una cuestión mostrenca, completamente mostrenca, una falsificación mostrenca mm -hmm. del el sello de, de una dependencia de la UAS eh, fotocopiado colores como lo fotocopian ahora Ajá. pero, pero un sello, fue. en una hoja un sello más grande que otro, ya tomando eso como referencia yo no le quise dar volumen a eso, tomando eso como referencia un, uno que dirige una página que yo sé quién le paga y le pagan eh, personeros de la universidad que aspiran a dirigir el recinto sí. lo puso a escribir una cosa eh, brutal contra contra los docentes y contra el recinto. Y otro comunicador, que en un momento tenía cierta prestancia en San Francisco de Macorís, se hizo eco en otra página y dijo que el Ministerio Público tenía que investigar ese desorden que hay en la UAS. Que son tres años de desorden y de caos que hay en la UAS claro. y que eso hay que pararlo. Contra ti, la Y ustedes saben lo que hizo ese comunicador hace un año y pico, cuando estaba en la, en la política electoral que me hizo un reconocimiento por la buena gestión <risa> que estaba desarrollando el director de la UAS Recinto San Francisco de Coherencia. Por suerte que los comunicadores de San Francisco de Macorís, en conoce. su gran mayoría, no se prestan para ese tipo claro. de maniobras. Carolina, la oposición en la UAS, y el doctor Amado José Rosa lo sabe, no ha podido levantar una crítica en más de tres años de gestión de Miguel Medina y en los últimos nueve meses quieren ahora perturbar, pero no podrán, como que dicen de las golondrinas, Mira. no podrán, porque el trabajo que usted está haciendo Mira, de educación a nivel, vial. Oye, a nivel, de, a nivel confidencial, no voy a decir nombre porque no tendría confidencia, de quienes te adversan yo tuve una conversación con un grupo que se presentó a mi despacho ¿Qué? y conversamos yo soy un voto claro un voto dos votos duerme con otro Exacto. duerme con otro me dicen porque eh, el maestro Medina ha hecho una, una una una buena gestión una gestión aceptable aceptable, aceptable. entonces cuando, cuando los que están en, en, enfrentados contigo dicen eso, aunque sea de manera confidencial con otro amigo, es porque realmente esa es la verdad. Esa es la verdad. Es una gestión que, que, ha, que ha ganado un posicionamiento. Sí, con toda sí. la humildad lo claro. digo, ha ganado un posicionamiento. Y eso no se va a detener. Hasta el último día no se va a detener, porque aquí tenemos unos proyectos que están impactando en el desarrollo de la región, eso de la reserva de biosfera que ha tomado cuerpo en la región, ese, ese proyecto con el patronato ganadero eh, de, cacauta, caca, de cacauteros, de apicultura... Maestro, de piscicultura. Y hay algo, oye, es involucrado, perdón, amado, oye, es involucrado no. en los procesos productivos y de desarrollo más importantes de la región que está la UAS. Quiero que nos el, el, el director, es un aporte, antes de que termine. Sí, siquiera la, es la, pregunta, pero es algo que se evidencia. O sea, eso no tiene usted ni que decirlo. La tranquilidad, la paz. Renan en estos momentos en nuestra universidad. Desde antes recinto. de la pandemia, hay que decir. Sí, claro, por porque sí, hay algunos, sí, señores. hay algunos mezquinos que dicen no, pero eso no, es por te, la no, pandemia. Eso No, no es digan, que, digan que durante la pandemia nosotros no nos paralizamos apoyando a este pueblo. Nosotros sí, teníamos un programa de educación psicológica. Exacto. Sí, sí. Con, un, sí, sí, sí, lo con alimentos nos, para las principales institu nosotros instituciones. Teníamos en un semestre. Tres, cuatro procesos huelgarios, hablando desde tres de meses o cuatro meses, que por mes prácticamente había una huelga en nuestro recinto y ya eso no se ve. Entonces, una, esas cosas. Y un impedimento de circulación de la región. Sí, completa. no, no, una locura. Es, una locura, una aberración. Lo se habló terrible. hasta de un traslado finalmente, del recinto. Ya. Finalmente, yo quiero que antes de que te retires, que nos diga: sigue la docencia virtual. ¿Continuará en el próximo semestre venidero o qué información hay a ese respecto? Yo debo decir, porque hay que responderle a los críticos. Como se inició la docencia presencial en las escuelas, se quiso inmediatamente levantar la crítica contra nuestra señora rectora que tuvo la valentía de decir, ya hay que concluir este año de manera virtual. Ahora estamos en presencia de un rebrote Sí. Si nosotros estuviéramos movilizando decenas de miles de estudiantes, profesores y empleados en la UAS Nadie sabe lo que estaría sucediendo Por eso nuestra rectora hay que reconocerle la, la valentía, la firmeza que tiene para tomar decisiones sí. Primero cuando los opositores decían que el semestre no podía eh, continuar de manera virtual en sí. el año pasado se impuso la virtualidad y desarrolló, adquirió toda la plataforma sí. y todos los mecanismos tecnológicos para que la docencia fuera virtual. Y hoy tenemos más de 30 mil secciones virtuales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Y de todos los pueblos. Ahora tomó esa decisión con la atenuante de que los laboratorios, que son prácticos, sí. prácticas, se desarrollaron de manera presencial con toda la bioseguridad, es. Es con válido. toda la bioseguridad posible. Y anunció que en el próximo semestre estaríamos retornando a la presencialidad, salvo que suceda otro Gracias. evento, otra catástrofe como la que tuvimos que enfrentar a partir de marzo del 2020. Así es. Bueno, gracias. gracias a Miguel Medina por estar con nosotros, director general del recinto UAS San Francisco. Ustedes han escuchado la situación de los empleados eh, y cómo ha enfrentado la dirección general del recinto UAS San Francisco esta situación. Ojalá y que los compañeros eh, dirigentes del personal administrativo ¿verdad? le pongan actitud y que la UAS continúe desarrollando su programa. Y haciendo lo que tiene que hacer, que lo ha hecho durante casi 500 años. Y yo le aseguro, Señores, oiga, me voy a jugar la corona de nuevo. Jú, yo le aseguro Ajá. que esos 35 servidores que tienen que sincerizarse de sus posiciones en términos de salarial, lo van a lograr más temprano que tarde en esta gestión con huelga o sin huelga. Es, de manera que, y, y le aseguro, le, les aseguro a ustedes que esos 35 servidores están confiando en mí y que no son los promotores de lo la paralización. Gracias a Miguel Medina.